ni papeles ni nada solo visto la puta cae la calle de Mirra de Barcelona no me es importa esa cae de Mirra, porque Abdul quiere volver mi país mejor que aquí de Mirra, Abdul no quiere Europa todos Europa no quieren solo Senegal mejor que aquí Africa mejor Europa de mierda. Tu casa está mejor, tu trabajo está mejor, tu familia está mejor allá. Claro. Y no estás viviendo en. Claro. Estás eh, viviendo muy mal. Mira, hija de puta, aquí. ¿Tú vives con el Senegal? Mira. Mira a todos. Mira a todos. Puta. No quieres eso de muy mal, que todos. Muy mal. esa casa abandona. Casa de mierda. Barajos es una casa abandona de mierda. Mucho rata. Es rata mejor que eso de mierda. Una de las mejores ciudades que yo he conocido en toda mi vida. Vaya donde vaya en África y en donde sea. ¿Sí? Es una cárcel en sí misma. Barcelona como, como, como, como un lugar, lugar físico, es un encanto. Las quejas existen, pero en otras partes. No, no con el clima ni con el lugar físico, sino mismo con la gente, con lo que está establecido. Su pasividad es, es, es, es también para marcar pasan sobre muchas cosas en lo cual en una sociedad normal la gente no pasaría, la gente se estaría en pie la gente debe involucrarse una vez que haya otorgado cosas es decir que no si esas cosas se violan ¿qué pasa? deben de salir a Barcelona dicen sí otorgamos derecho a todo el mundo que sean iguales como nosotros y luego en la práctica falla y la gente no hace nada la gente solamente se levanta cuando tienen miedo, como, como pasó en la guerra de Irak. Yo, como si no los tuviera. Y el acto que quería hacer el otro día era quemar mi residencia, quemar mi seguridad social y quemar mi tarjeta de salud. A ver, a ver, ¿para qué me han dado los papeles? Me han dado los papeles no por mis intereses. Me han demostrado que me han dado los papeles porque soy un esclavo moderno, en lo cual debo trabajar para contribuir por la seguridad social de otras personas. En lo cual yo no veo ningún problema. El único problema que veo es que en una sociedad que me exprime tanto, ¿quiénes son los derechos que me otorgan? El derecho de votar. Yo tengo los papeles que hemos estado construyendo durante tanto tiempo en qué momento se contempla de que nosotros podamos votar ¿Eh? ¿Eh? valemos para, para cumplir con las obligaciones pero cuando se trata de derechos no existimos irme Pues. si tienes este tipo de vida es, es lo que te estoy diciendo amo ese lugar de una manera u otra aunque me, yo yo prefiero que me lo enseñan todo porque lo que se hará después no tiene ni idea y tenemos que estar aquí para estar presente del trato que recibimos de esta gente para poder responder cuando hace falta cuando toca responder tienen que abrir más la puerta hacia el negro porque yo cuando estaba fuera de Barcelona lo veía muchísima más ...multicultural, eso es la realidad que yo veía, cuando veía Barcelona, por ejemplo, con su y con su, con su, con su cosa a suramericanos y de todo, yo lo veía un pueblo multicultural. Por eso yo decía que, oye, Barcelona va a ser el New York de Europa o qué, y, pero al final cuando llego veo cómo se comportan y como es el comportamiento de la gente y del administrativo, los administrativo me refiero al ayuntamiento porque quien manda los, los, los policías y los mozos son, es el ayuntamiento y me parece fatal que el ayuntamiento se, se deja todo su control hacia la policía, hacia los inmigrantes y los negros si sí, yo me llevo aquí muchísimos años ya sé hasta la mirada del español que significa, más que Sano. Entonces yo me dejo de esta forma y hablo muchas veces porque yo sé, siempre cuando me mira el español lo que me quiere decir ¿Qué es lo que te quiere decir con la mirada? Y... Oh, no. Extraño, una cosa extraña ¿Solamente te sientes extraño en Barcelona con la mirada? ¿O hay otras actitudes? Actitud de la policía me siento extraña porque yo me he salido muy pocas veces aquí y yo cuando he salido veo todos los negros pegados en los muros vale, venden droga, de acuerdo pero si visita uno y no ve droga porque el coño lo tiene ahí tirado o tú lo coges, llévalo a la policía no se lo va a dejar ahí tirado, pegado ahí en el muro para que todos los turistas que están pasando, mirando como si ahí están haciendo una... yo qué sé una cosa es para que la gente disfruta lo que están haciendo la policía, ¿me entiendes? Para que muchas veces la policía demostrando que estamos haciendo nuestro trabajo. Y la policía son muy cómodos realmente con los negros, son muy cómodos. No digo que los negros no están haciendo cosas malas, ¿eh? pero son muy cómodos porque es fácil de llevarle la cárcel es fácil de llevar en la comisaría. En España, aunque yo tengo papel, cualquier policía te coge. Una vez me coge una policía. Y tú sabes lo que me dijo. ¡Eh, papeles! Y yo estaba sentado, ¿eh? Y yo se lo di los papeles y digo, oye, por favor, ¿cuántas veces me estás filiando? Ah, y me dice, si no quiere papel, que te vaya a tu puta país. Vale, yo puedo tenerme un día malo, puede estar tan poco. ...no sé, mal ánimo, pero la policía está en su trabajo... ...y la policía está por tu seguridad... ...entonces debe tener una educación de hablarte y... ...también de rebajar tus tensiones... ...pero aquí son las policías que te provocan... lo va a mejorar, ¿sabes? Por eso... Deja dejado toda la familia, a los amigos... ...haciendo un montón de kilómetros, no sé cuántos, dos mil y pico... en cuatro años de lucha... Y solo hemos conseguido alguna cosa, que la charrara. Sí, la charrara. Eso es lo que hay. ¿cuántos años, cuatro años. ¿De qué vive De la charrara. No podemos trabajar, no hay ninguna oferta, no hay nada. Solo lo que hay es la charrara. O sea, por eso nos estamos poniendo. Yo no conozco, yo no conocía antes la charrara, aquí no conocía Yo nunca he trabajado en la charrara, te lo juro. Nunca. En mi vida. Yo era pescador y comerciante Bueno, aquí es la No, no me sacas. No, lo que pasa es que aquí me he convertido, ¿sabes? Porque aquí no hay oportunidad, hemos venido a buscar oportunidad, pero no es lo que hay, es por el contrario, ¿sabes? El contrario de lo que esperábamos. Nada. Todo lo que hay, mira, todo, claro. ¿Durante cuatro años? Cuatro años. Nada, no se puede cambiar, nada ni mejorar. O sea, Te levantas por las mañanas, coge tu carro, te vas a la calle, abriendo basura por basura, hasta la tarde solo por uno en vez de esperanza encontrar un poco de salar que puedes vender para aquí ¿Has ganado el piñero? ¿Ah? ¿Has ganado el piñero? Piñero ¿Tú estás trabajando en el salar? ¿Tú también? ¿Ganas dinero ganado tu? No Ah, ya lo sabes muy bien Lo que hay ¿Eso es trabajo? ¿Eso es trabajo? Fuera daba, daba más que con la comida sería mejor pero solo no nada sí, solo la, la comida. comida tú ganas tu gasto tú y por qué y por qué no puedes seguir sí, es lo que hay yo me roto la pierna hoy aquí tengo problemas de circulación la cadera sabes he hecho todo Tiene de todo el Barcelona, solo que es un poquito jodido, si uno no lo sabe, lo acabará pasando mal, lo más seguro. <risa> son, son muchas cosas que pasan aquí en Barcelona, que pues, uno no sabe cómo interpretar. Sigue su línea, ¿no? Y saber eh, relacionarse con la gente, y saber eh, lo deberes que tiene que hacer uno, y, pero el que no lo conoce lo pasa un poco más. ¿Cómo es la vida de un negro sin papeles en Barcelona? Es duro, hace muchas cosas, pero es duro. ¿Qué se cosas hace y... Pasan muchas cosas porque lo hemos hablado y mucha gente lo ha hablado, mucha gente lo ha presenciado y eso de recoger chatarra, mucha gente lo ha pasado mal y lo han tenido que tirar los carros, es una, una situación muy, muy complicada y es nosotros lo diríamos de esa forma porque no es nada ilegal lo que hacemos. reciclamos, todo lo que cogemos desde la basura. No, más bien lo hago porque no tengo otra alternativa Ahora mismo me encuentro en una situación muy mala Por eso lo hago, no es por nada No quiero herir sentimiento de nadie Y seguirme mi línea y nada más Yo no he venido, el primer país que he venido No es España, ni el segundo, ni el tercero Así que más bien es Europa, no España Mi destino no era España me he terminado aquí porque situaciones de la vida, pero uh, no es querer venir a España. Me he quedado porque la clima es un poco más parecido a lo nuestro. Y, y si te digo más es que no sé qué decirte, pero me he quedado más bien por la clima porque he llegado aquí un verano, principio de un verano de, 2000, eh, de 2002. Y es mucho tiempo ya y acabo de cuatro o cinco años perdiendo los documentos y problemas uno atrás del otro y al final uno acaba haciendo una cosa que no quiere que porque no tiene realmente, no tiene que hacer porque si no no vive. prefieren que vivimos así, porque tienen una ideología esclavista, son descendientes de esclavistas. Tienen, le, le, tienen esta cosa en su sangre y en su mente, considerándonos nosotros. ¿Entiendes lo que quieres? Entonces, esa mente siempre está en su a, a cabeza, aunque lo digan o no. Que lo digan o no, está siempre presente en su psíquica. ¿Sabe? Entonces siempre, siempre es cuando se ponen enfrente de nosotros, adoptan eh, esta actitud de paternalismo, ¿me entiendes? Patético. Y ellos mismos lo saben, van en su casa, okay. duermen con sus laureles, saben perfectamente que ellos pasan de todo. ¿vale? Y, y, y, y además, antes de saber que pasan de todo, aquí es un, hay un dicho muy popular, que yo paso. Oye, yo paso, ¿sabes?, yo paso, están muriendo gente aquí, él pasa, ¿Está tal, están abusando a esta persona, él pasa, le están diciendo que la, la policía ha venido a agredir a esta gente brutalmente y es como si nada, él pasa, han roto la cabeza de uno, la pierna de otro, o tal, tal, él pasa, así es como vamos, ¿sabes?, pasando de todo, te dicen, bueno, yo, mientras a mí no me molestas, puedes vivir como las ratas, me da igual. Aquí se protege más a un perro que a una persona negra. ¿En serio? Y tú estás diciendo aquí, la gente que no tiene papeles no se puede ir ni a curar. Y tú aceptas que vives en una sociedad humana. ¿Sabes? y eso no le hace nada a la, a, la, a la sociedad los perros pueden ir a tal, los perros pueden hacer tal los perros pueden pa, pero una persona sin papel, es una persona solamente no tienen los papeles que un, un grupo de gente quiere y el resto de la sociedad les mira a hacer y saben la trascendencia del mal que se están haciendo y no hacen nada y no hacen nada y yo, y eso es lo que lo que me da asco en esta situación. 2010-2011, digamos, en este momento yo no puedo decir tengo papeles porque hoy en día no hay trabajo y me llevo dando vuelta a España dos años, eh. Dos años en Valencia, en Alicante con mi tío y en todos lados y no he encontrado ni si ni una nómina, ninguno. Y bueno, cuando llego aquí, lo que me lleva a la chatara, porque yo tengo carne de conducir. Tengo papeles y hablo español bien y tengo mi carne de conducir. Y estoy trabajando en la chatara para decir la verdad, para no pedir mi cigarro, no pedir mi comida y tener donde puedo vivir, por lo menos. Porque yo la verdad me siento muy mal cuando vivo en las Ocupas y más en una Europa que no tiene ni luz cuando me tenía problemas y venía venido aquí a vivir en este dos semanas me siento fatal y me pone psicológicamente muy mal porque tengo este sentimiento europeo y cuando ya llevo aquí estoy viviendo en unos sitios con esto, con los hierros y tal, tal y todo esto... ¿por qué? porque llevo muchos años aquí y por eso muchas veces hago una pregunta en mi cama y cuando yo solo, como dando mucha vuelta, a las preguntas que hago siempre al europeo, la pregunta que hago siempre a las políticas. Y cuando dicen vente y ponte civilizado, no, no, dicen vente y ponte civilizado. Y cuando te viene, te pones civilizado, te das cuenta en el tiempo que es lo peor que tú tan enseñado. ¿Pero qué es ponerse civilizado? Ponerse civilizado, tener, para ellos, para ellos, ¿tú sabes lo que es? Tener dinero, irse a comprar irse a gastar dinero. Y siempre tener en tu cabeza y en tu mentalidad de decir, ¡uh, quiero, quiero, quiero, quiero! Eso no es normal, esto no... Consumir. consumir. Eh, hablando en la historia, Inglaterra siempre ha tomado España, diciendo siempre con una broma que España donde empieza África. Yo no sé dónde empieza o dónde termina, como lo dicen, pero esto era el, el proverbio y el dicho que siempre decían. Eso quiere decir que España era un país de tercer mundo. Entonces, por eso yo creo que también los españoles sufrían esta, esta cosa de mirar ahí. Mi sueño no es, no es, no es algo tan grande, Hugo, pero ser, ser como la gente normal, ¿sabes? Como todo el mundo. Tener un trabajo normal, ¿sabes? Cuando hemos llegado, sí, justo en el momento que hemos llegado, teníamos más confianza, más esperanza y más corazón. Pero con el tiempo, a lo largo del tiempo, con... Todo, Sistema, el sistema, el funcionamiento, las normas, lo que piden, sabemos que no podemos llegar, ¿sabes? Podemos llegar si sí, con la vida que alguien nos facilita unos oportunidades, ¿sabes? Pero no hay, no hay oferta, no, no, no hay nada, lo que piden no podemos. Es cuando me fui a mirar mis papeles, a ver si las pruebas ya están cumplidas, ¿sabes? Y yo con mis pruebas no sirve, tengo que empezar a hacerlo. ¿Por qué? qué sí, ¿Por porque, porque llevo tres años? Pero no tenía Entonces que había solo la nave ¿sabes? en la nave no puede Entonces lo puso sin domicilio. Y no lleva tiempo, ¿sabes? Casi meses no sé, seis meses. Entonces yo he perdido todo el tiempo, todos los tres años. Como si no hubieras estado Como, aquí. Sí. eso es lo que me duele no solo que los tres años, es más, no tengo nada. mira dónde, dónde estamos. Aquí, siempre lo mismo. Eso quiere decir que vamos más adelante, pero vamos presa, ¿sabes? Buscamos para adelantarnos, para desarrollarnos, pero vamos más por atrás. ¿Dónde está arriba? ¿Ah? Porque si estás viviendo algo peor aquí vale. que allá, eh, sí, ¿por vale. qué no te volviste? Eso es buena pregunta. Porque siempre ha sido lo que, lo que me estoy diciendo, ¿sabes? Porque no regresa. Pero regresa, regresa, regresa sí. Pero cómo. No solo has dejado todo el país tus amigos, tus gente, ¿sabes? tu familia, ¿sabes? la mujer, de ellas, tus mujeres, algunos tienen mujeres has, has dejado todo, pero con el tiempo, porque no puedes regresar sin nada porque será desecho, será desecho porque ellos piensan que es, tú estás bien aquí entonces, si la gente está en Europa, debe ser más fuerte, ¿sabes? Debe, ser, debe tener una vida mejor Los que están acá, porque Europa es más fuerte entonces nosotros no, no, no podemos regresar. ¿Regresar para qué? Por decepción Si fuera capaz de regresar y sin perder nada de lo que había dejado ahí, sería mejor. Y sin perder hecho tiempo que has estado aquí, sería mejor. Pero ahora te vas a regresar con los manos. ¿ah? ¿En la familia estarás? ¿Durante cuántos años has estado ahí sin hacer nada? Sí, puede ser. Pero hay que tener cojones para hacerlo. estoy pensando hoy día. No Eso es, que yo no acuerdo, ¿sale? Pero ¿cómo? Que ¿Cómo voy a decir? ¿Qué le voy a decir a ellos que estaban esperando saber? Porque ellos siempre se meten en la cabeza que aquí estoy, pro, estoy progresando, no sé, estoy trabajando, estoy mejorando mi vida, aún que no tengo nada, pero algo ha cambiado. ¿Tú qué podrías decir de tu experiencia de los años que llevas aquí en España como, como inmigrante eh, hacia, hacia otras personas que quieren emigrar? Yo les aconsejaría solo que es duro, pero si saben soportarlo, pues cada uno es libre de tomar una decisión. Nadie se te lo puede impedir porque eres tú mismo. Pero... Yo, la verdad que si los años volverían atrás, me lo pensaría mucho, muchísimo de venir aquí, muchísimo. No me refiero a España, sino a Europa. Me lo pensaría muchísimo. Vengo, trabajo, si consigo trabajo, me voy, si no, vuelvo por donde me he venido. ¿Cómo es la vida en África comparándola con, con Es más, con Europa? estás más libre. Esa es la diferencia. Eres más libre, tienes más libertad. Haces más cosas a tu manera que, que nadie te molesta, nadie te dice nada. Y, y aquí hace una cosa, aquí va por leyes. Allá hay algunas leyes, pero son muy... No sé cómo decirlo. Son muy al Estado, al gobierno, porque son unos corruptos. Pero aquí también hay corrupción, solo que es un poco disimulada. Pero, dificultad hay en todas partes, pero... Yo me lo pensaré pero muchísimo. ¿Cuántas horas trabaja una persona recogiendo chatarra por las calles? 16 a 10 horas, mínimo 6 horas. ¿Y cuánto puedes ganar de esas? Depende, a veces te sale vuelves con cero, sin ningún céntimo, sin ningún nada. A veces sale encontrar 5, 10, 15, 20, hasta 40, depende. Pero no es fácil, tienes que caminar, pero bastante. Porque no está solo, hay muchos más chatarreros. Es bien para mí y para los que estamos aquí, principalmente los que vivimos aquí en esa nave. Bien, bien para todos. Para que al menos el barrio sepa que no hacemos daño a nadie. Todo lo que encontramos fue, es una basura. No hacemos daño a nadie, simplemente. ¿Pero qué se han encontrado con que la gente los ataca por algo? Más bien yo decía... A mí no me han nunca, y no sé, pero la gente dice lo contrario, no puedo opinar, no estuvo, no era presente en el momento que pasaba, entonces vienen con una maquilladura o okay? que te dicen una cosa y tú puedes creerlo tal que no lo vas a creer, entonces cada uno es libre a su manera de pensar y reaccionar. Son gobiernos distintos cada uno decide de diferente manera, entonces juzgar a uno es tal que juzgas a otro ¿eh? porque el que te lo da y te lo quita adentro más bien son iguales, el gobierno es igual te puede dar y te puede negar ahí 10, 20, 30 años sin, sin ningún, ni siquiera una tarjeta sanitaria Estamos en una casa ajena, en lo cual los que supuestamente deben ayudarnos no nos quieren que nosotros llegamos allí, quieren que nosotros estemos así. ¿Por qué piensas que no quieren? ¿Que solamente sea para la raza negra? O... No, es solamente para la raza negra, ¿No? porque no todas no. las demás razas aquí encuentran su plenitud. Tú vas allí los pakistaníes son casi el dueño de Raval. Tú dime en qué ciudad, en qué parte de esa ciudad tú ves así están los negros concentrados ¿Ah? sin, que haya, sin que haya perseguimientos, brutalidad de parte de ellos todos los ratos ¿Sabes? Aquí acaban de llegar los chinos Nosotros, la historia que tenemos en común con este país, además de decir que este país una vez fue nuestro antes de que aniquilaran nuestros antepasados en esta tierra en Cataluña, hasta el sur de Italia todo este era el dominio de los africanos eso es lo que dice la historia esta gente, simplemente porque es esto nos han hecho tanto daño que ahora ya temen realmente hacernos bien porque piensan que nosotros nos vamos a vengar ¿sabes? nos han hecho tanto mal, tanto daño, tanto daño, tanto daño que no saben ahora cómo hacer bien para nosotros no lo saben no lo saben porque no son humildes ¿Sabes? realmente, en, la verdad, la verdad, no hay crisis aquí nadie muere de hambre tiran la comida, yo sigo viendo cómo se tira la comida cada día no hay, ¿de qué crisis estamos? Aquí? y además, yo no estoy para hablar de crisis porque nos tienen encerrados en esta, en esta misma situación desde, desde, desde tiempo, tiempos inmemoriales, durables, ¿me entiendes? Ya, bueno, tú podrías decir que tú siempre has estado en crisis? Yo Siempre hemos estado en crisis. ¿No? Si pues, sí, es lo que llaman crisis de ellos, la crisis solo les afecta a ellos. Nosotros sobrevivimos con lo que ellos llaman crisis, porque es lo único que hemos conocido. Es lo, que han hecho. Es lo único que hemos conocido. Siempre es lo que hemos hecho. Bueno, de parte de los españoles, lo que quieren, lo que le quieren decir, siempre, no, no pueden nunca conocer las gentes por la tele ni por el periódico. Si sí, tienen aquí las televisión que hacen cotillas de los, de, de, de todos los tele 5, Antena 3 y todos los grandes teles que están aquí, hacen más horas de cotilleas. ¿Qué? horas de la problema real del pueblo y son ellos son los comunicadores de, de España y yo cuando me tomaba los televisiones españolas me hablan de Isabel Pantoja si se va a la cárcel o no y siempre están sacando las noticias de un famoso, un chico que ha puesto famoso, ¿por qué? porque se ha metido en gran hermano estamos aquí dentro de Europa, han Europa Sí. pero es como si no lo y la nave es como estar en otro mundo no, en otro mundo sí, eso no se puede explicar sí. solo hay la charada porque la charada nadie no te juare lo mismo que si no hay nada la gente le prefiere porque es más tranquilo bueno pero ahora hay más gente trabajando sí pero en ahora, chatarra, ¿no? ahora, ahora está jodido ahora uh no solo no tiran, no regalan nada, lo que se tiraba ahora no se tira, se vende encima de todo hay más gente, casi el doble el, el triple de los que reciclaban antes es que nadie, ninguno de nosotros no, no sabía que iba a ser así, ninguno, no hay ninguno todo el mundo lo dice, hay unos que tienen depresión, unos están tomando droga, unos están borrachos por eso porque desesperada, sabes, todos, gente desesperada ¿Tú cómo ves la vida de Europa estando en África? La, la vida de Europa estando en África, Ajá, a, a, a, por, por ejemplo, la, lo que tú pensabas antes Cosas de buenas, aquí. cosas buenas, sabes, la riqueza, sabes, todo, edificio de puta madre. Solo nos enseñan, enseñan cosas que no hay realmente, no hay, porque yo no lo veo aquí. Lo que veía en la tele en África, no es lo que encontró aquí, totalmente diferente. Eso me parece mentiroso, ¿sabes? Lo que enseñan esconden la verdad, pero no enseñan lo que hay. Por eso se hemos equivocado, ¿sabes? Haciendo eso se le llama a tontería, porque tú no puedes dejar tu país, ¿sabes? Haciendo al mar. Cuántos kilómetros, un montón se han quedado ahí. Tú te has sacrificado. Eh, hasta llegar aquí, nada. Vives aquí, mira. Una situación que nunca has vivido antes. Yo no intentaré matar ningún sueño de alguien, ¿sabes? De cualquier gente que sea. Pero creo que solo. Con este vídeo, con este vídeo, es solo lo que tengo. Es solo lo que podría servir de prueba, ¿sabes? Para, decir, para enseñar a la gente que querían inmigrar, ¿sabes? Para decirle que eh, estar en otros países, ¿sabes? Que sea otro... Yo preferiría sabes, estar en África, que cualquier país de África que estar en Europa. Yo, eso es lo que quería decirle que no se falta, sabes, emigrar porque Europa es muy complicado. La vida que hay aquí es muy diferente a la que está en África. Hay un montón de normas, es que la gente tiene que aplicar, es que tú misma estás normal puede que no te conviene. Mira, mira, yo, yo llevo cuatro años. Estoy, cada, cada día estoy intentando, sabes, tener una, una idea, sabes, que puede servirme, sabes, para conseguir los papeles, pero no hay, no existe, nos piden mucho, demasiado, ¿qué? Contrato, prueba de tres años, ofertas de, de contrato, no sé de qué, y qué, y qué más, pero no, no se puede conseguir, ahora no hay fail, no hay trabajo, no hay oferta. Y encima toro para conseguir esta oferta y para pagar se tu seguridad social, tienes que tener dinero. Y si no tienes dinero, si no tienes faena, ¿dónde vas a sacar ese dinero? ¿Eh? Es muy complicado. Es, es, como, es como si no quieren que la gente llegue ¿sabes? Llegan a salirse. Es como si estamos castigados y que no quieren decirlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si estamos en, encarcelados dentro del país. Es que no podemos salirnos. No tenemos ninguna oportunidad. Nada. Ni nada. Ni, nada. ni para comer mismo te cuesta mucho. ¿Sabes lo que te digo? Por eso yo no entiendo. Yo no entiendo, te lo juro. Sí que hay manera. Pero todavía no lo quieres hacer. Pero es el, es el, lo que pasa es que es el último. ¿Sabes? Abandonar. Es abandonar. ¿Y tú sí. todavía no quieres abandonar? No, sí, porque yo sé que si abandono, ¿sabes? Sabemos lo que hay abandonando, ¿sabes? Porque siempre se pierde. Si abandonas, pierdes más. Yo he perdido bastante. ¿No piensas que has ganado, por ejemplo, alguna experiencia? ¿Algo más dinero o no? Sí, experiencia sí. Sí, experiencia sí. Seguro que le he ganado. ¿O alguna cosa que hayas aprendido que no hayas aprendido? Un montón en... de cosas, he aprendido un montón de cosas. Porque yo pensaba, ¿sabes? Es lo que te digo. Yo no pensaba que Europa grupo es así, tal como es. ¿Sabes? Eso es experiencia. Porque okay, yo he aprendido mucho. Yo lo que pido a Dios, si Dios me, me hace este favor, te lo juro, mis niños, no sé si lo tendría, pero intentaré educarle, darle todo lo que necesitan, todo lo posible, posible ¿sabes? Para que no vengan aquí. Porque no se, para que no se vayan lejos, fuera de sus países, que se quedan ahí, en sus tierras, vivir ahí. Porque ahí, en tu tierra, te sientes, ¿sabes?, más más en libertad, ¿sabes? Aquí estamos, pero no nos quedan, ¿sabes? Aquí hay doctoro, yo lo he visto, yo he visto todo, no se puede hablar nada, nada doctoro, ¿sabes? Pero eso me sirve en mi corazón, he aprendido mucho, cosas que la gente contaba, es que yo tuve que verlo, yo lo he visto aquí, ¿sabes? Como por ejemplo... Por ejemplo, el racismo, ¿sabes? La discriminación, ¿sabes lo que te digo? porque yo, Hace un poco de tiempo yo fui en Girona trabajando con un tío ahí, ¿sabes? Sí, he tenido multa de 500 ahí, 500 euros, por vender globos porque estaba trabajando con un gitano. Gitano vendiendo globo, en un pueblo. Yo me fui abandonando todo, porque no podía aguantar más, Hay gente tonta, ¿sabes? Tú andas en la calle, te insultan, en la, eh, en la calle te llaman por tu nombre negro, es un no, negro de mierda, mira cómo eres te va a quemar, sabes, eso son tonterías, pero hay que aguantarle, porque no estamos en nuestro país, sabes todo eso, todo eso se hablaba antes, pero tuvimos que venir aquí, sabes, para vivirlo pero, alhamdulillah. eso es lo que, lo que has dicho, sabes, es verdad no tenemos nada, pero tenemos experiencia, sabes, porque hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas, yo Sé que la vida está mucho más fácil en África, te lo juro, eso es verdad. ¿Y los, los seres humanos aquí, aparte del racismo? Ya, ya, yo, yo no, no se puede decir toda la tontería que hay aquí. Yo prefiero callarme, ¿sabes? Seguir mi, mi vida, buscarme mi salida aquí. Pero está jodido, te lo juro. para no es nada por mí, una mierda. Es lo que hay. Ah, no, yo soy el primero chatarero aquí, negro chatarero en Cataluña, soy yo. El primer chatarrero africano negro soy yo en Cataluña. Igual que soy el primer poeta catalán negro soy yo. Soy yo. Cuando lo hacía yo, cuando hacía chatarra yo, ningún africano se estribía a tapar... ¿Nada? <risa> no, no lo sabía ni siquiera. Pero yo eso yo lo sabía en mi país antes de venir aquí. Es un trabajo y es un trabajo... Eh, digno, es un trabajo honorable, es un trabajo que te mantiene en forma, es un trabajo muy muy sano, ¿Eh? es un pesado. trabajo muy sano. Muy pesado también. Porque, bueno, por las, digamos que... Mira, la, la toda... televisión es más pesada y la tenemos que aguantar aquí cada día. Esta gente que están en los gobiernos, los jueces aquí que están llevando las cosas otra otras, los tenemos que aguantar. Esos son más pesados todavía. Eso no es nada, eso te alivia, eso te alivia. Eso, eso, pegando así, por no, te alivia, te lo digo yo. Aceptar estas fronteras que, que, que unas personas han impuesto. Debemos trabajar para la eliminación de estas fronteras. Así demostrar que somos todos iguales. Pero en efectivo, no solamente somos iguales en un papel, y luego, esta misma gente que te dice que somos iguales es el que se mata ahí para mantener una barrera para diferenciarse del otro. Esto, ya, ya, ¿sabes? Ya, ya, ya debemos concentrarnos más en este día. Ya que estamos salidos de nuestro planeta y vamos a otros planetas y somos incapaces de arreglar lo que hay ahí abajo. ¿Cómo se explica eso? Sino lo mismo que tú, o sea, que para solucionar los problemas que hay en todo el mundo, el primero es la unión entre las Exactamente, es un, algo global, algo global. El mundo ahora es global, hay que pensar globalmente, estando eh, a nivel eh, local y pensar globalmente, que es lo que debemos hacer. Todos los seres son iguales, nacemos libres e eh, iguales, nacemos con la, de la misma manera. Así que de la misma manera se debe considerar, ¿sabes? Uno no, porque tienes unos ojos así, la piel así, eh, que debe, debe estar por encima o por debajo de uno, ¿sabes? Que y claro, ¿eh? Eso no es mi discurso, sino... Él de el ¿eh? Que lo dijo a Naciones Unidas eh, en 1960 y poco. Mira, pero es pues como tú dices, eso va a haber una cosa es el bla bla bla y otra cosa es que realmente se... Exactamente, hecho, exactamente, porque, no, porque por los únicos que, que hacen daño al mundo son los mismos, los blancos, que siempre. quieren que todo el mundo esté por, por debajo de ellos. Siempre han sido ellos. Siempre, siempre, vayas donde vayas, cualquier movida que ha habido en el mundo es por culpa de ellos. Esa sociedad se debe levantar. Es decir, que basta ya, pero no, que no acuse al árabe o que mira al chino o al bolchevique. No, el monstruo está dentro de su casa. A lo mejor es su propio padre. ¿Sabes? Así podemos erradicar el mal que hay. Pero mientras no, mientras no pues esto seguirá. Seguirá para mal. Porque la gente no va a aceptar que eso siga la forma que está siguiendo. Con lo cual, hay una trascendencia muy, muy, muy, muy, muy a temer, porque es grave. ¿Sabes? No amenazo a nadie, solamente... Oiga, okay. muchísimas gracias, A ti, yo lo que quería remarcar, yo lo que, quería remarcar, que el hecho sí, el proceso jurídico por, por el cual probablemente nadie hace lo contrario y sí, esta, nadie esta, lo lobular, esta la, nada, la, la nave la que, la que, la, tenemos la, lado, la que tenemos aquí es, es que las personas africanas en Barcelona sufren una continua discriminación, sufren una continua estigmatización y una continua criminalización por parte de los poderes públicos. Estas personas son paradas por el color de su piel y se les piden los papeles. En algunas ocasiones son detenidas, en algunas ocasiones son internadas dentro de los centros de internamiento para extranjeros. Además, se dedican a, a, a determinados sectores y mientras realizan su actividad profesional, también son reprimidos. En ocasiones en este barrio ha habido gente que se encuentra con policía y la policía le ha tirado el carro de chatarra por el cual trabaja al suelo. Son identificados constantemente y sufren un asedio policial muy importante. Asimismo, muchas personas que se dedican a vender en el retomanta sufren un acoso policial constante y permanente. Por eso, la manifestación de hoy no es solamente contra el desalojo, sino que es en apoyo a las personas que serán desalojadas y contra la criminalización y estigmatización de la comunidad africana y la continua discriminación. Queremos decir que estamos ya cansados porque somos negros. No puede decir que siempre que estamos en la calle estamos vigilados porque cuánto tiempo llevamos aquí nosotros, nuestros tíos, padres, amigos y abuelos que han llevado aquí ya hace muchísimo año en España entonces. No podemos ya seguir siendo extraños en las calles. Y eso es lo que estamos siendo hasta hoy. Y a mí me parece muy feo y me parece una cosa que no podemos más aguantar en el siglo XXI. Y muchas veces también se nos hacen meternos con la sociedad que vivimos juntos, prometiéndole cosas que no son verdad diciéndole que van a hacer esto esto y no lo van a hacer, solamente quieren votos. Y este que cosas se lo hacen siempre cuando llegan las elecciones. Y ya está bien. Ya está bien. Somos humanos. No somos extraños, somos humanos nada más. Hay gente que ven que no aguantan tampoco la política que hay en su pueblo. Y no habían dicho a nosotros que aquí tienen la mejor política. Eso es lo que no habían dicho nosotros. Y nos llegamos aquí, nos tratan como espejos, como, como perros. En esta nave estamos. Pero nadie sabe las condiciones y los sufrimientos que pasamos ahí y lo que más me da pena es que la policía viene aquí a buscar gente desde que yo estoy aquí más de 20 veces pero nunca han llevado a nadie pero sigue viniendo hasta las 7 de la mañana eso es normal vosotros que sois europeos bueno, y que sabéis un poco más según dicen tú crees que eso es normal a las 6 de la mañana entrando aquí despertando todo el mundo y después no lleva a nadie, a nadie. La han hecho más de dos, de tres, cuatro, cinco veces al lado mío. Y no han llevado a nadie, porque aquí solamente hay trabajadores que quieren dar comida a sus familiares. Eso es lo que queremos. Gracias. al trabajo. Hasta que no tenemos derecho a hacer el chatarra para